Ahora mismo en las redes sociales está un video viral, anda un video viral de una joven que parece que mantenía a su esposo, le regalaba ropa cara, Ay, muy mío. fina, ropa... Las mujeres siempre la están haciendo. Pero neto, pero... <risa> <risa> ropa muy fina, cara a su esposo. Pues, ¿qué pasa? Ella, dame, dame la señorita Chávez, dice aquí. Chávez. No ay, ay, puedo ver el nombre por, él, por el número. Por ese fuego. Él es de rico, ese le, fuego. Okay. Porque... Ella se llama Xabeli Ureña, esposa de Darling Mena, su esposo. El señor no, no, Darling, no, no, no, no, Darling, no. Darling. Darling. Darling Mena. Men. Darling Mena. Darling Parece ser que ella le descubrió a él ay, que le estaba ay, siendo ay, infiel. No, y tiene la pampa así, ahí. Estaba siendo infiel entonces cuando me estaba haciendo infiel Dios mío, ella hermano. vino y agarró toda la ropa uh, no, del no, tipo ropa, buena, eh. ropa de marca y se la quemó con esos tenis no podemos poner CG. el audio porque ella le dijo cosas a ese hombre con esos tenis está quemando y esos zapatos compro yo otros <risa> Y tú sacas cuartos. Y, y me queda algo. Y te queda algo. Le invierte otra vez al negocio. sí otra vez le meto la galletí y parece que ella iba para el vehículo, pero no se ve muy claro si le hizo algo de vehículo. Hay una ranch, hay no son pocos. Hay un lío de hay flaco. No, eso fue en Estados Unidos. Se nota que es Estados Unidos. Sí, porque no hay lodo ni nada. Pues, si vas de aquí, eh, no, ni pero, mosaico ni los Lo primero no. que sale, cuando ella sale con la cámara para afuera, es un perro. Yo, yo siempre he dicho que todos los pisos en no, Nueva York se parecen Mira, mira. Todos están en el mismo cuadrito. Lo que hay es no, yo no sé, que el no. señor aquí. Eh, ay, estaba ay, está lamentándose y la tipa le dice su, su par de ¿Y cosas. Y ese ese tipo. ¿es? Ese tipo. Y dice se queda ahí como si nada. Si ay, no, Dios lamentándose Dios. porque Mira, le quemaron se la ropa hoy en esa casa eh, zapato a la parrilla. No, pero ese zapato pero zapato bueno. caro. Mira del fuego. Señores. Si si yo a los míos le prendo y eh, la que, Neto, si no si la mujer tira, te prende la ropa, tú le neta, tú le fuiste fui. Ahí. Ah, tú eres loco, tú ves todos los hombres, le <ríe> hace. Le quema ahí la ropa. Se me ha yo no tengo tanta. Ella sabe, Con Esa una tirita que tiene que jalar. Fue Fuera de los Fuera por ese hombre de tenis. Mira, ella está quemando unos tenis. Mira mi sala. Eso está quemando tenis. Eso tenis tiene que contar unos mil dólares, 900 dólares. Pero mira, ve. Ay, ¿Está Dios Estamos hablando mira. de más de 50 mil pesos. Dios parece. Ahí está no. bueno que le pase. Lo, lo tengo colgado y del lo alma. Ahí está muy ella bueno. Fue que que le contó, pase. Ella fue que la que lo compró. Los no tres. fue que él la compró, neto. Lo, darling, él lo va ya a la compró, Lo compró. Darling, el, ¿cómo que dice? El hombre no se acoteja tanto, mujer dominicana. El, el, el, el don Mena que se llama. Darling Mena abajo dice. Se pega tanto un hombre con su dinero. Menos de ahí le puede pasar. El patrón Mena, que se Darling, no. Mantenido y para el me le pegaba cuerno. Darling. Ese es el mantenido del año. Darling. Le quemaron, mira. Mira, pero ese es sí. él. Sí, ese es él. Pero está muy pacífico, porque yo me voy a dar el mar con un ataque. No, porque si sí, ella fue que lo compró, neto. Ay, ay. Lo ay, que ay, nada Dios te Dios cuesta, hagamos los Mira, mira, mira, mira, mira, ese hombre ay, agarró no, los Gucci y... de una vez. Se... Ay, Dios mío, ese señor está colgado de. Lo tengo colgado del alma, ese pobre hombre, Dios mío, mira, mira. ¿Por, mira, ¿por mira, qué era un pobre hombre, hombre ¿no? Porque ella, era no, ella que lo, que lo mantenía, Lo que sea, como... lo que sea no se quita. <risa> ¿Por qué? Usted lo está dando, ¿eh? No. ¿Por qué? Eso ella mucha... no se lo quitó. Los muchachitos, o sea, Lo está quemando, ¿eh? Pero ella no se lo quitó. Y ahorita va y le compra a ella más, porque ahí se va a arranquear, ahora ahí, patrón. Mena. Lo voy a seguir flaco yo a ella. Tu ídolo, tu patrón. ¿sí? Mira, mira la camisa que no, no la camisa. Ay, santísimo. No, Búscalo, sand... bella, a be. Yo lo he estado. esos pantalones son caros, güey. Ay, ay, ay. La bella. pecha vale un dinero aquí en la ah, pantalona. Ahora, mi pregunta es: ¿para qué ella lo sube a las redes? ¿Por es qué la que está pasando vergüenza ella. De ridícula. Sí, güey, <¿Te ridicula? ríe> <ríe> <ríe> sí, que ella está subiendo eso a las redes para que, pa que, que, que le dé vergüenza a él. Oye, Un hombre que es... no. Ay, Mira, mira, mira, eso te cuesta un dinero flaco de lo que cae flaco ahora. Mira. Vámonos a una pausa. La tiene vámonos a una pausa. Privada el patrón Mena. <ríe> Cuando había a vez fue ella que le puso la, la, el Instagram privado también. ¿Tú te imaginas? Bueno, vámonos a una pausa. <ríe>